Bienvenido al video tutorial de mantenimiento y artículos y familias. Aprenda cómo crear y gestionar los artículos y servicios de su empresa en Bamboo Cloud. La sección de artículos se divide en mantenimiento y listados. Dentro de mantenimiento encontrará artículos, producto y servicios ofertados por su empresa, familias o agrupaciones de artículos, tipos de IVA o tipos impositivos aplicados. La gestión de cada registro es similar a la vista en vídeos tutoriales anteriores. Cree un nuevo artículo pulsando Crear artículo y rellenando los campos obligatorios marcados en rojo. Escriba un código alfanumérico, asocielo a una familia, escriba los valores de stocks y precio de compra y venta. Configure un stock mínimo. Indique si es inmaterial, servicio o producto virtual. O anulado para artículos no eliminados definitivamente. Indique los impuestos y recargos asociados a la compra y venta del artículo seleccionado. Añada, si lo desea, notas sobre el artículo. Consulte en Movimientos de stock el histórico de movimientos del artículo. Incluya una imagen del artículo y el código para imprimir las etiquetas. Si indicó un stock mínimo, Bamboo Cloud le preguntará si desea crearlo con déficit de stock. Y le sugerirá asociar una imagen al artículo. Puede modificar el artículo posteriormente. Use los botones contextuales de Familia para elegir, crear, modificar o eliminar su familia. Observe cómo Bamboo Cloud le avisa de que el stock es menor que el mínimo. Todos los registros creados con botones contextuales se reflejarán en su panel correspondiente. Más adelante verá cómo generar listados de artículos.